Juan Veras, procurador fiscal de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este viernes a los recientes videos que circulan en los medios donde se observan maltratos a mujeres en presencia de menores de edad. Asegura esto se convierte en daño irreparable. La ley 136 sanciona y el, la ley de protección a la mujer de violencia intrafamiliar penaliza eh, esos hechos y lo agrava porque es un hecho eh, gravoso cuando la violencia intrafamiliar se produce en presencia de, de los hijos o sea que es el doble de la pena si una gente eh, le van a echar cinco años entonces son diez años en ese caso por lo que advertimos a los padres que eh, abusadores que les gusta maltratar a su pareja y en presencia de los hijos que el, eh, el código penal eh, Drástico con relación a él. Agrega el abuso psicológico y daño irreparable a menores, aboga por la convivencia y el diálogo en las familias. Un abuso psicológico que se está produciendo, un daño eh, irreparable, por lo que los padres deben de abstenerse de eh, producir ese tipo de violencia en presencia de los hijos. Lo que deben es buscar armonía, porque eso lo busca no, no es la solución, hay que dialogar. Hay que eh, amar a los hijos, pero no de esa manera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.